¿Qué buen día se ha quedado esta mañana? Creo que iré a atrapar unos Pokémon con las nuevas Pokémon que acabo de comprar. Todavía es un poco temprano, pero seguro que en la ruta 2 hay nuevas especies. Vamos a comprobarlo. Ah, vaya, está lloviendo. Bien, leamos el cartel para ver qué especies aparecen. Vale, Drowsy, Ratata. Eh, vale, comprobemos que estos, que estos carteles estén actualizados, porque últimamente... Ah, un Drowsy, tal y como decía el cartel. Muchas gracias por la información. Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que hoy voy a compartir con vosotros un recurso que he visto que la gente está empezando a usar mucho, todos los creadores de Fangames, así que me he visto en la obligación de compartirlo con vosotros. Originalmente el recurso estaba solamente para las versiones de Sential superiores a la 18, pero he conseguido bajarlo a la 16 porque quería sí o sí implementarlo en la Fast Engine. Así que por supuesto, dando crédito al autor, lo que he hecho ha sido bajarlo a la versión 16, que no es demasiado costoso. Bien, el recurso es el siguiente, ¿vale? A través de una opción en el menú, o bien de un script concreto, que ya os diré, os los dejaré en los eventos comunes para que vosotros podáis copiar, podemos leer este cartel y nos aparece cuáles son las especies que nos aparecen en la ruta. Bien, he querido meterlo porque en la Fast Engine no me funciona, y me costará mucho que funcione, el tema de las áreas de los Pokémon. Porque por el tema de las especies dinámicas, esto no se dé capaz de que funcione, así que este me ha parecido una buena alternativa. Por supuesto, eh, podéis no hacer las especies dinámicas y quedaros solo con la parte de los entrenadores. Encima he querido añadir este recurso con las especies dinámicas, no. ahora os lo explicaré con más detalle en cuanto vuelva a RPG Maker XP. Vale, Para los que tengáis la versión 18 o no os guste la Fast Engine y no la uséis, os dejaré también el enlace al post en la descripción. Ahora los que uséis la versión 16 sin la Fast Engine sí que no podréis usarlo directamente. Bueno, como veis he cambiado la interfaz para adaptarla que sea coherente con, lo, con la interfaz que llevo manejando en la Fast Engine. Bien, todo esto lo tendréis junto a la próxima actualización de la Fast Engine. Por supuesto, muy prontito se vendrán todos los tutoriales. Aunque bueno, esto de las especies dinámicas todavía tengo que trabajarlo un poquito más. Pero básicamente el recurso funciona solo. Bien, pues el funcionamiento es muy sencillo, ¿vale? Nosotros podemos llamar al encounter list, que se llama esta función, desde este comando que acabo de crear o bien desde el menú. En el menú voy a poner la opción para que se oculte dentro de los settings a los scripts. Y bueno, esto interactúa con las especies dinámicas, que ya tendremos pronto un tutorial. Pero básicamente aquí nosotros, en cada paleta... Bueno, no sé cómo llamar a los, a los conjuntos de Pokémon dentro de, de una zona de hierba. Si nosotros lo ponemos en agua, por ejemplo, ponemos especies en agua. Es decir, si yo aquí pongo alguien que sea fácil porque aquí el nombre del Pokémon tiene que estar bien escrito y los nombres de los Pokémon se los traen Tentacool, creo que se escribe así vale, pues entonces ahora en el recurso nos aparecerá Tentacool eso, yo ahora he añadido a Tentacool y nos aparece en la paleta de agua pues nos dice en la ruta 2 en el agua tenemos un Pokémon en total y es un Tentáculo, que es el que, yo, el que habéis visto que yo he añadido. Y así de sencillo. Y lo mismo en encuentros. Pues simplemente he decidido añadirlo me parece que es un detalle que le da vidilla. Otra cosa más. El último detalle voy a guardar. Os voy a enseñar la otra parte del script, ¿vale? Lo que voy a hacer es empezar una partida nueva. Vale, y me voy a ir a la... A la ruta que hemos visto. Para que veáis que sin tener ninguna especie en la Pokédex, porque yo antes tenía... Vale, vamos a coger la Pokédex... Yo antes tenía todas las especies mostradas, vale, pero ahora solo tengo las que... Antes me había llenado la Pokédex entera para que se mostrasen todas las especies, pero ahora veréis que si yo voy a la ruta y en este caso tengo la Pokédex más o menos vacía, bueno, solo tengo los Pokémon que me dan de prueba con Esentias, que son los que ya he cogido, son los únicos que tengo en la Pokédex, veréis que las especies que no tengo registradas eh, no aparecen. Entonces en el cartelito aparecerá como un signo de interrogación, porque tampoco vamos a, a decirle al jugador que... O no le vamos a mostrar al jugador las especies que no, que no ha visto, ¿no? Ahora lo veréis, ¿vale? Aparece una interrogante porque no he visto Tentacul. Y aquí, como no he visto ninguna especie, pues no aparece ninguno, ¿vale? Vamos a ponernos varios objetos. Y vamos a atrapar unas cuantas especies. Pues esto me está recordando mucho a cuando jugaba ¿Cuánto hace que no me pongo yo a jugar a un juego de Pokémon? Pues muchísimo Vale, vemos un Caterpie Pues como nos gusta asegurar la captura Porque somos unos ganadores Le tiramos una Master Ball Con los perdedores que somos Aún se nos escapará Vale, lo atrapamos Vamos a atrapar un par más Para que veáis cómo. Vale, pues ya hemos capturado A Kakuna A Caterpie Y a Abra, si no me equivoco Entonces ahora si miramos el cartel Aquí nos aparece Abra Que ya lo hemos avistado Aquí Abra, Caterpie, Kakuna y por la noche pues no tenemos ninguno vale. y así es como pues cada uno va mirando el cartel y va completando todas las especies ¿no? y así es como se va dando cuenta de lo que aparecen y nada sigo trabajando voy a seguir defendiendo mi motor yo acepto recomendaciones para los que la versión 18 recordad que tenéis el plugin en la descarga y para los que queráis este recurso porque estáis usando la fast engine esperaos vale no voy a subir la versión en este vídeo todavía Esperaos a la próximo, al próximo vídeo de versión, que ya traerá esto con algunos cambios más, ¿no? Como, por ejemplo, poner rangos de niveles a las especies, poner formas que todavía no las he metido y demás, ¿vale? Nada más, chicos. Un saludo y ¡hasta la próxima!